Largas filas y caos es el panorama que se vive en la oficina regional de pasaportes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ciudadanos que acuden a buscar el servicio se quejan por la lentitud del mismo. Todo desde las 7 de la mañana aquí. Wow, sí. Y, y tengo tres días viniendo de seguido. Y hoy supuestamente que van a atender porque siempre no hay sistema. ¿Qué les parece este servicio? Eh, fatal. Fatal. fatal. ¿Cuántos viajes cada a cuatro viajes. Yo he dado tres, los otros cuatro, todo esto. Aquí estamos cansados ya de esto mismo. ¿Desde Desde las cinco de la mañana, haciendo fila ahí. Aseguran, desde tempranas horas acuden a las oficinas y el proceso se torna difícil. Yo estoy desde las seis de la mañana, de la mañana aquí. aquí. Yo soy de Sánchez, Samaná. Wow. Y ayer estuve en Nagua en, eh, haciendo este mismo proceso y también a dificultades y, y hoy vine aquí pensando que podía salir mejor. No, porque el desorden es peligroso, tú sabes, que no es muy... Había un desorden, la fila no la saben organizar. Por ejemplo, lo de sacar el pasaporte o lo de hacer la, la tarjetita y todo es un desorden. Entonces, por eso es que no, se, no marcha bien. Para NTN, su noticiero regional... Joanny Paulini.